Tengo un juez en mi cabeza es muy dedicado, no se toma ni un domingo, ni siquiera va al baño. Me acompaña todo el tiempo desde que tengo ocho años y me dice: No, guarda ahí, tenés que estar más afilado. Ahora los dedos en el look, no le erres a la cuerda de si algo gracioso y super elocuente. La gente cuando lo lo escuche, tiene que decir, ¡Oh! busca eso nada más, no menos. Él sabe, me dice que me quiere cuidar y que en todo lo que yo haga y diga y piense y sienta y elija. Siempre va a haber algo para mejorar No importa si esto o lo otro Lo contrario siempre va a haber algo para mejorar Porque si le hago caso y llegamos a ser perfectos y divinos y completos si yo le haría caso y no le erraría nunca Nos van a amar Así nos la forma que encontró para llegar si sos vos solo vos no nos van a amar cruda realidad nadie aceptando el error no no no somos perfectos Ahí en papeles lo entendemos pero no sabemos hasta qué punto en la raíz del incógnito. Siente queremos ser completos y perfectos hay hasta qué punto, pero hoy no sé si quiero ni que me amen desde ahí. Y hoy no sé si quiero ni que me amen desde ahí.